Estamos aquí con, con Bosco Soler, fundador de Sin Oficina y Sin Código y otros múltiples proyectos, pero que ya tuvimos un podcast con él solo para hablar de algunos de ellos, que yo es interminable todo lo que hace Bosco. Bosco, ¿qué tal estás por ahí? Wow, muy bien, muy bien. Con muchas ganas, Corti, de, de estar aquí contigo. Oye, lo primero que quería, como preguntarte? Tú montaste sin oficina y también has montado sin código. ¿Qué relación, si es que tienen entre ambos proyectos? Aparte del sin. <risa> eh, yo, yo creo que sin código fue, o sea, sin oficina fue a raíz de que yo necesitaba un espacio de coworking online. En este caso era una necesidad que yo mismo tenía. Y eh, sin sin código nació de una necesidad que yo vi en los demás, que yo también llegué a tener, pero que vi en los demás. ¿A, que, a qué me refiero? Um, ahora que estaba de, de bueno, ahora que estoy en, en sin oficina y estando de mentor en un programa de emprendimiento, yo veía a muchos emprendedores no con muchas ideas que tardaban mucho tiempo en materializarlas ¿no? o que se quedaban en esa idea. Y mi obsesión era materializa, materializa, no parecía un mago ahí, materialízate. y materialízate. Y, y bueno, y la, la respuesta común era es que estoy buscando un socio programador, ¿no? Porque yo también estuve en un programa de emprendimiento, y mi socio, mi, mi colega Jesús, era, era informático, era programador, ¿no? Y entonces teníamos ahí los dos perfiles. Y éramos, ¡uh! ¡Qué bien! Había, había encontrado, es que se. <risa> era, eran muy caros los informáticos, ¿no? Había mucha gente buscando informáticos o programadores. Y, y joder, y. Y yo me di cuenta cuando empezó el tema del movimiento No Code y, y todo esto, di, joder, esto es la leche, porque te permite no depender de otra persona, te permite no tener que, que, que, que ni que aprender tú, si no quieres, ¿no? Hay mucha gente pues a la que no se no se le da bien, ¿no? Eh, ni tener que buscar esa otra, esa, esa otra media naranja, ¿no? Para sentirte lleno <risa> y, y poder al menos validar eh, tu, tu negocio, ¿no? Entonces, me pareció me pareció brutal y a partir de ese momento estaba diciendo a la gente, eh, bueno, materializa, o sea, eh, esta idea que tienes, ¿cómo podemos hacer, eh, cómo podemos lanzar la versión más simplificada de la misma, olvidándote de desarrollar una aplicación nativa, olvidándote de desarrollar una, eh, una web súper compleja? ¿Cómo podemos simplificarlo en lo máximo y, y resolver ese problema? Pues con, con las herramientas que, que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y así nació, así, así nació sin código. Olé, que, ya, que ya es bastante, siempre solucionando cosas. ¿Cuáles crees que son los límites a día de hoy del no-code? Es decir, ¿qué es lo que no se puede hacer todavía con, con este tipo de tecnologías? A ver, mucho. Y no solo ya cuáles son los límites, sino que llega un momento en el que no es, no es rentable um, Tampoco emplear, eh, o sea, hay, hay, hay como una curva, ¿no? O sea, es muy fácil llegar a hacer algo sencillo, pero quizás esa, esa curva llega a un momento en el que, eh, pues, a lo mejor programándolo de cero eh, sería más, eh, o sea, sería el camino adecuado, ¿no? Si empiezas ahí a crear, por ejemplo, ¿vale? El otro día vi un, un tío que había creado la aplicación de notas en, en, eh, con Webflow, ¿no? O, o otro que había creado un Twitter. Um, un, un, un, un Twitter, una réplica de Twitter con Bubble, ¿no? Pues a lo mejor eso es eh, quizás poner demasiados parches a, a la barca y mejor eh, crear la barca de, de, de cero y, y nueva, ¿no? Y yo creo que hay limitaciones en cuanto a, um, primero, eh, por ejemplo, se pueden hacer muchas herramientas internas eh, con, con, con AirTable y con, con, por ejemplo, con Honeycode que, que acaba de de lanzar Amazon um, pero nunca van a ser um, usables para, para, como para empaquetar y vender ¿no? por así decirlo, van a ser siempre herramientas internas eh, por otra parte pues siempre va a haber un límite en funcionalidades mm, en, en, en, en ciertas eh, webs o, o, o herramientas web demasiado complejas ¿no? y como digo siempre va a haber un momento en el que no sea rentable hay veces que Uh, empiezas a ver cosas que, que uh, funcionalidades. Que si, uh, que si apretas un botón y, y sumas un y sumas un punto y esto lo envía con, eh, con Zapier a otro sitio y hace tal cosa. Y de repente ves un, un caos que dices esto. Quizás, uh, quizás ya, ya es el momento de pasar a, a, a, a programación, ¿no? A programarlo. Entonces, por lo, por lo que dices, esto está muy orientado todavía quizás a la fase de validación, ¿no? De, de testar la, la yo idea. Yo creo que sí. Vale. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay tres. Eh, yo veo tres escenarios, ¿no? Eh, uno es el, el crear una aplicación sencilla o, o, o algo que, yo qué sé, quieres, quieres montar una tienda online y quizás lo más fácil es... Es cogerte Shopify y, y tirar para adelante en, y en, en unos minutos la tienes, la tienes lista, ¿no? Sería una locura ponerte a, a programar de cero un, una tienda online. Um, para cosas así, luego para herramientas internas, ¿no? Como, como te digo, herramientas que puedes diseñar a medida de tu organización o de tu negocio sin gastarte miles de euros en, en, en, en un desarrollo a medida para ti, ¿no? Y luego para eso, para lo que comentas de, de validación, para MVPs, eh, me parece, yo creo que es ahí lo más lo más valioso, el que eh, haya una persona, tanto tú para tu proyecto, como ese perfil en una empresa o en una, eh, en una startup que es el que se dedica a, a, a, a lanzar ese primer producto, ¿no? a, a, a ver cómo resolver, porque hay un ejercicio primero de simplificación de funciones, de ver con esas piezas que tienes, es como... Uh, Tienes una idea en la cabeza, ¿vale? Tienes como la idea de lo que quieres que llegue a ser esa aplicación, pero dices, vale, vamos a ver, con las piezas que tenemos, con estas 50 herramientas que, que ahora mismo nos ofrecen, eh, vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Y ahí, ahí hay un ahí hay un conocimiento, o sea, ahí hay no, porque tienes que ir mezclando unas con otras. Tienes que coger, oye, que si cojo Webflow por aquí, cojo Integromat, cojo Airtable y aquí hago esto, pim, pam, pam. Y, y, y lo lanzo, pues ahí hay o sea, el saber utilizar esas herramientas es, es necesario, ¿no? y entonces, ese perfil yo creo que es súper interesante y es um, estaba pensando el otro día, es como la figura del growth hacker, pero el Initiator hacker, por así decirlo. ¿no? Es como el. el ese, si el growth hacker es ese, es esa, ese perfil que está tratando de. Pues, con herramientas, con, o sea, tratando de encontrar esos pequeños hacks que den un, un pam, un pistoletazo a, a, a, al negocio, al proyecto. el, Digamos que el hacker iniciador este es. o, o el MVPR. Um, es esa persona que, que conoce un montón estas herramientas, sabe cómo mezclarlas y te consigue. Eh, materializar esa idea que tú tienes con, con en, en muy poco tiempo en muy pocas horas no mola y, y más allá de que pueda haber una, una figura ¿no? que te ayuda a esto eh, cómo ves tú de, de complicado utilizar estas herramientas Es decir, tú crees que cualquier persona tenga los conocimientos que tenga a día de hoy se puede montar un mvp sabiendo encontrar las herramientas adecuadas o hace falta tener un conocimiento un poco más profundo pues depende, <risa> depende, eh, depende de, lo que, de la idea que tengas y de lo, de lo difícil que pueda llegar a ser. Puedes tener algo, eh, quizás tu idea es simplemente ofrecer un, unos servicios paquetizados y, y te puedes montar un card con, con la pasarela de, de Stripe en, en menos de una hora y, y, y vas y tiras con eso, pero a lo mejor lo que tú quieres es es crear una web app con ciertas funcionalidades y te pones a usar Bubble y hay una curva de aprendizaje pronunciada o te pones a, a diseñar una web más compleja con Webflow y también tiene cierta curva de aprendizaje. ¿no? Entonces hay, hay, hay una variedad de, de herramientas y de opciones pues uh, que sí, que según la, según la idea que quieras materializar, pues te va a costar eh, hacerte con la herramienta muy poco tiempo y materializarla muy poco tiempo o, oye, pues, uh, pues vamos a ver cómo se utiliza Adalo, cómo se utiliza Webflow, cómo se utiliza Bubble primero y luego pues también un ciertos, ciertas horas ¿no? de, de, de crear esa herramienta. Oye, se ha hablado de Webflow, de Bubble, de un montón de cosas. ¿Cuál serían tu top 5 o 6 herramientas no code? Y, y explícanos un poquito por encima cada una de ellas para qué sirve. Pues mi stack, como, como me gusta llamarlo, um, sería para, para web tendría dos. Tendría card con C-A-R-R-D, ¿vale? Card uh, que te permite crear one page, o sea, páginas one page eh, muy sencillas, muy rápidas, que admiten pasarle la de pago con, con Stripe o con PayPal. Eso para validar un, ideas es, es brutal porque puedes, uh, puedes hacer preventas, eh, puedes hacer eh, puedes empezar a captar leads eh, explicando lo, lo que sea tu idea con eso puedes hacer muchísimo con card para webs más complejas mi, mi elección sería webflow que me encanta luego a eso le sumaría eh, una herramienta de, de, de, de, de automatización o, o, o conector un conector que podría ser zapier eh, Quizás es más sencillo de utilizar que Integromat al principio, Zapier, eh, Zapier. Que lo que hace es, perdona, sí, que conecta, eh, conecta las APIs de, de distintas herramientas para, eh, pues para, para intercambiar información o datos de, de una herramienta a otra, ¿no? Entonces podrías tener, eh, coger esos leads que, que, que obtienes en tu web hecha con Card o con Webflow y eh, pues los mandas a... Y ahora viene otra herramienta que sería eh, Airtable como, como base de datos interno donde podrías trabajar con, con esa información ¿no? y llevarla de vuelta a otra aplicación o enviarle un email con, con otra cosa. ¿no? Eh, sería ah, de alguna manera lo que el, el frontend sería con Card o con Webflow, eh, luego tendríamos el conector con Zapier o Integromat. Y luego la, la, la base de datos eh, donde se almacena esa información y donde se trabaja esa información con el table o con Google Sheets. ¿no? Y quizás luego añadiría, como la, la quinta, añadiría Glide para hacer eh, eh, aplicaciones móviles, bueno, Progressive Web Apps, que con eso la verdad es que puedes, uh, eh, en, en menos de una hora, puedes tener una, una aplicación móvil, la verdad es que es super súper super chula y que, y con un montón de, de funciones para seguro que puedes materializar cualquier idea de, de aplicación que puedas tener. Ese sería mi top 5. Ole, qué pedazo stack. Oye, hablando de apps, tú has hecho ya algunas cuentas con, con Glide, ¿verdad? Eh, cuéntanos cómo la, la idea y cómo has desarrollado alguna de ellas. Sí, pues uh, te voy a contar, bueno, uh, la primera que hice, creo que fue la del evento de Sin Oficina. Eh, estábamos organizando el evento y, y bueno estaba probando en ese momento Glide y dije bueno por qué no por qué no creo uh, una, por qué no creo el programa en una aplicación no? y cualquiera que piense diga pero cómo, cómo vas a o sea, ¿cómo, cómo vas a perder el tiempo creando una aplicación para un evento pues es que resultaba más, más sencillo que que hacerlo en, que, que diseñarlo en un panfleto, ¿sabes? O, o, o hacerlo en la web prácticamente. Es que era muy, muy fácil. Lo hice, además lo hice en directo en una de las sesiones de diseño oficina y, y tardé menos de una hora. Eh, Glide te permite, como digo, son, son PWAs eh, o Progressive Web Apps que realmente no pasan por la, la Apple Store o la, o la Google Play o como, como se llame, eh, sino que se instalan como... Uh, como accesos en tu eh, accesos directos, ¿no? Por así decirlo. Pero funcionan, o sea, a la vista son como una aplicación, ¿no? Y ahora mismo las Progressive Web Apps tienen. O sea, pueden hacer fotos, eh, pueden eh, lo, localizarte, o sea, puedes ponerlo de la, la, la localización, eh, pueden añadir fotos de tu librería. O sea, pueden hacer un montón de funciones que ya te, que tendrías o que serían. O que podríamos pensar que son propias de unas de aplicaciones nativas, ¿no? O sea, son, son la leche. Y ahora, la última que hice fue una... Eh, yo tenía aquí en, en el piso de Airbnbs, entonces uh, he hecho una aplicación para mis colegas que vienen a, a visitarme o, o a los Airbnbs con el mapita del vecindario, con las cosas que hay y tal. Y me ha costado nada, unos minutos. O sea, que con Glide se puede hacer barbaridades y además es... Es gratuita. El plan, con el plan gratuito puedes hacer un montón de cosas. Mola. ¿Y cómo ves el futuro del no-code? ¿Hacia, ¿Hacia dónde crees que se va a mover esto? Pues uh, pues yo creo que hacia herramientas más eh, que, que nos puedan... Dar más opciones, ¿no? Y, y todavía más eh, más fáciles de usar eh, por, la, por la mayoría de gente. Hay un artículo muy, muy, muy bueno, un artículo de Peter Leevers um, que comenta que, que en el futuro las, eh, el, el programar sería como las páginas Hay como las cámaras Reflex, ¿no? Eh, o sea, que todo el mundo eh, de repente, o sea, antes para hacer fotos buenas necesitabas una cámara reflex, ¿no? Y, y solo estaba al alcance de unos pocos, ¿no? Y de repente llegan los smartphones cada vez con cámaras mejores y, y, y, y como que todo el mundo puede hacer fotos buenas, ¿no? Es verdad que si quieres hacer fotos buenas, buenas... Vas a tener que utilizar una reflex, ¿no? Pero para el 99% de la gente le va a ser suficiente con un smartphone, ¿no? Pues un poco con esto va a pasar con, comentaba Peter, que, que esto va a pasar con, eh, con, con el no-code y, y la programación. O sea, siempre va, va, vamos a necesitar, obviamente, a programadores que, porque las herramientas no-code eh, es código de eh, código de código diseñado por otros. O sea, hecho hecho por otros ¿no? siempre va siempre va a haber lugar para ellos y para un y, y eh, un poco como las como las plantillas de wordpress no o sea siempre va a haber lugar para diseños a medida pero eh, pues wordpress y las plantillas pues han hecho que todo el mundo pueda tener una, una página web más o menos decente no pues un poco va a pasar como esto. yo creo que um, estamos viendo también los los gigantes de la industria google complo, compró app uh, appseed eh, Amazon ha salido ahora con, con, con Honeycode eh, o sea, los, los, los grandes de la industria también están dando pasos en, en el, dentro del movimiento no-code y, y yo creo que, que hay, hay, hay futuro o sea, hay, hay, todavía queda mucho recorrido ¿no? Y ya para acabar, si alguien quiere formarse más del mundo no-code sin código, ¿a dónde puede ir? Ah, bueno, pues aquí me lo dejas me lo dejas fácil, ¿no? Puede ir a Sincódigo.io que eh, bueno envío una newsletter quincenal no quiero no quiero eh, intento no no, no no meter una newsletter otra newsletter semanal que ya hay muchas y muy buenas entonces esta la he hecho quincenal un poco con todas las noticias sobre el universo no code eh, poniendo énfasis en el en el en el hispano y con tutoriales también que voy, eh, que voy lanzando, enfocado sobre todo a proyectos reales, ¿no? A proyectos que, eh, que yo mismo hago. Ya sabes que, que, que me encanta, eh, ponerme a hacer cosas. Y, y, la verdad es que las herramientas no code me han permitido hacer cosas o materializar ideas en, en, muy poco tiempo, ¿no? Y sobre estos, sobre estos proyectos, pues también hago tutoriales y los, y los cuelgo en sin código. Oye, Muchas gracias, Bosco, por acercarnos al mundito sin código, en este caso, y te seguiremos de cerca. Un abrazo. Un abrazote y muchísimas gracias a ti, Corti.